Una mujer una... Con poco más de 20 años, Yunaika Larcón Gutiérrez asumió el reto de ser delegada de circunscripción en la comunidad rural de Yuraguana, en el municipio Granmense de Niquero, hace más de una década. Sin temor a las complejidades de la tarea y gracias al trabajo colectivo, se mantiene en esta responsabilidad desde el decimotercer periodo período de mandato de los órganos locales del Poder Popular. Por los resultados de su labor y cualidades humanas, es hoy una de las candidatas a diputadas al Parlamento Cubano por este territorio del sur granmense. Ha sido eh, de mucha entrega al trabajo, porque además eh, es difícil para una mujer, madre de tres niños, para estar atendiendo a todas las situaciones, a todas las quejas, a todas las preocupaciones. Que tienen los electores. Eso ha sido algo que, que lo llevo en mi corazón. Aquí las personas, eh, de una forma u otra, han disfrutado de las bondades de esta revolución. Los días de Yunaica transcurren en plena faena como delegada del Poder Popular, unido a su labor como profesora de recreación en la escuela primaria Guillermo Fonseca. El contacto directo con sus electores, la atención a sus preocupaciones y la búsqueda de soluciones en colectivo son sus principales premisas a sabiendas de la confianza ganada que constituye un orgullo pero también un desafío cotidiano para seguir avanzando en el trabajo comunitario e integrado. Yo puedo tener muchas ideas, puedo tener eh, deseos de hacer pero sin el grupo de trabajo comunitario, sin este barrio maravilloso porque tengo que decirlo así. En las comunidades hay eh, diferentes grupos etarios y todos no piensan igual, pero aún así eh, hay que trabajar con todos. Me preocupa mucho la situación de, lo, de las personas vulnerables, las familias vulnerables, y es exigente que esos problemas se vayan resolviendo. No bueno, por gusto lleva tantos años siendo elegida y reelegida, porque ella se ha desempeñado siempre trabajando para el pueblo, con el grupo comunitario en apoyo. Lleva 12 años luchando aquí con nosotros. Y el que vino aquí hace 12 años, no conoce la que, que ya ha Para esta niquereña de origen campesino, la candidatura a la máxima instancia de gobierno del país en su décima legislatura llegó como una de las más gratas sorpresas de su vida, que la llena de satisfacción e impulsa a ser mejor cada día en la misión de representar a su pueblo. De poder representar a, a la mujer, de representar a las madres, de representar a, a los niños, de representar a todas las personas que viven en, en este municipio, porque además no solamente voy a representar a, a la comunidad en la que yo estoy hoy al frente. Esto me ha dado otra motivación, de seguir adelante, de seguir eh, impregnando todo ese amor. Tenemos que defender el terruño donde nacemos, sobre todas las cosas. Esa mujer con alma de flor, lleva dentro en la raíz tal fortaleza. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en la muerte doble.